Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Finisher Spanish y el día de hoy les traigo un video para que puedan eh, transferir las fotografías que tengan en el iPhone en su computadora. Un método súper simple. Super sencillo y el método más conveniente. Bueno chicos para pasar las fotos de su iphone a su computadora eh, lo que tenemos que hacer es tener descargado e instalado este software llamado TinoShare iCareFone además de eso nosotros vamos a necesitar una licencia del programa para poderlo utilizar para no tener ningún tipo de restricción entonces eh, una vez que nosotros acá lo hayamos descargado, instalado y hayamos registrado eh, la licencia vamos a ejecutar el programa como administrador le damos clic derecho, ejecutar como administrador vale, una vez que eh, el programa se haya ejecutado lo que tenemos que hacer a continuación es conectar nuestro iphone con el cable usb entonces nosotros lo conectamos mediante el cable a la computadora hasta que el dispositivo sea detectado una vez que el dispositivo sea detectado eh, bueno, eh, acá va a aparecer como tal el dispositivo y nosotros para pasar fotos nos vamos hasta este apartado de aquí cierto hasta esta imagen que está al lado de la nota musical y de esta manera podemos acceder a las imágenes de, de nuestro equipo, de nuestro iPhone aquí ya tenemos algunas fotografías, nosotros eh, si lo deseamos también podemos eh, acceder a las fotografías si nos vamos hasta este apartado donde dice gestión y luego nos vamos al lado izquierdo donde dice fotos, vale, seleccionamos fotos y aquí vamos a tener todas eh, las fotografías de nuestro iPhone, ahora para pasar las fotografías lo único que tenemos que hacer es seleccionarlas, vamos a poner un ejemplo, vamos aquí a, a bajar cierto, vamos a bajar un poco y aquí vamos a seleccionar las fotografías que queremos pasar el programa automáticamente nos eh, agrupa las fotografías por fecha Y eso está bastante interesante porque vamos a poder seleccionar una fecha en particular Para poder eh, seleccionar todas las fotografías de esa fecha Como por ejemplo esta del 13 de octubre ¿sí? También podemos seleccionar eh, otras fotografías Mantenemos presionada la tecla control Y vamos a darle clic a esas fotografías que queremos transferir, nosotros también podemos transferir vídeos ¿cierto? Eh, vídeos que tengamos en el carrete fotográfico como por ejemplo estos vídeos que tengo acá eh, para eso simplemente vamos a seleccionar el vídeo para que también sea transferido y el caso es que acá eh, vamos a seleccionar todos los elementos que queremos transferir ¿vale? entonces tengan eso en cuenta para que no tengan ningún inconveniente recuerden que los videos tienen que estar en formato mp4 y directamente guardados y almacenados en la fotografía del iphone ahora vamos a darle clic aquí donde dice exportar para guardar eh, los archivos seleccionados a la computadora y aquí vamos a seleccionar la ubicación eh, yo Voy a utilizar de ejemplo el escritorio, ustedes pueden escoger cualquier otra ruta y luego le dan aceptar Aquí esperamos a que el proceso de transferencia finalice Lo primero que va a hacer es exportar los archivos y bueno ya va a cargar uno por uno Entonces aquí simplemente esperamos a que finalice esta transferencia y una vez finalizada la transferencia aquí nos va a indicar que eh, la, los archivos, las fotos se han exportado exitosamente entonces vamos a darle OK ya podemos cerrar el programa si no lo vamos a seguir utilizando y aquí como pueden observar en mi escritorio ya tenemos todas las fotografías absolutamente todas ¿Sí? incluso tenemos este video eh, me parece que este es un video o es una imagen si sí, es una imagen ¿Sí? todas estas son fotografías y todas estas fotografías ya las vamos a poder visualizar sin ningún inconveniente lo que voy a hacer en este caso es eh, mostrarles eh, los ejemplos que hemos utilizado para eso eh, vamos a darle eh, clic derecho, ¿vale? entonces aquí vamos a darle donde dice abrir Y automáticamente las fotografías eh, son ejecutadas, vale, las que hemos exportado. Yo les recomiendo que de igual forma eh, exporten toda la información en una carpeta particular para que no haya ningún inconveniente y no queden esas fotos regadas en caso tal de querer tener un orden en específico. Aquí estamos en las fotografías del dispositivo y como pueden observar, Todas las fotografías fueron exportadas exitosamente a la computadora Ya si lo deseamos vamos a poder incluso eh, quitar eh, lo que viene siendo el iPhone conectado eh, de la computadora Vamos a poderlo desconectar y ya pues vamos a tener esta información precisa eh, y verás. Así que pues nada, yo el video se lo dejo hasta acá, espero que les haya gustado, no olviden apoyarnos con un like, un me gusta, los invitamos a que se suscriban al canal de Tinochel Spanish para que de esta manera apoyen el contenido. También recuerden que van a tener toda la información de este software en la descripción del video, recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tinochel Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto.